Lo que nos encontramos los camiones de Toño Lizárraga y su banda son de Tambora y la poderosa Banda San Juan. pasando el largo purco rumbo a eh, Morelia y Michoacán encontramos una habitación de servicio también la santera pero también tiene un cafecito vamos a ver qué tal qué tal está Prontamente en pie y bueno esto es lo que hay lo que hay aquí en el restaurante son puerquitos de piloncillo como que están ricos esos granola flan napolitano tostaditas de nata galletas de nata una rebanada de pastel amaranto con chocolate eso se ve rico. el rollo de guayaba también son buenos esos dulces un croissant y venden por acá platinas de fruta y también hay quesos la verdad que los quesos de por acá son muy ricos queso oaxaca queso ranchero Queso asadero, queso asadero chico, queso asadero con chipotle, mmm, súper sabroso, queso añejo, queso fresco, jalapeño, queso fresco, gelatina de zanahoria con piña, paya alemán, ese no sé cómo es, no y unos pollitos. Este es como el chocolate. Cuchara, trufa, bellísimo. Pope, avellana, plátanos y manzanas Bueno, vamos a, al tour de este restaurancito Acá, vean, está padre el diseño Es como un contenedor ¿Qué Tipo contenedor Está padre Los colores y todo Hay sillitas acá arriba, mesitas. vamos a enseñarles la vista acá del segundo piso. Está padre la idea de los banquitos. Vean, vamos a darnos. Este es el restaurancito, aquí una estación de servicio rumbo a Morelia. Este se llama Café KM118. Miren, miren lo que nos encontramos. Los camiones de Toño Tizárraga y su banda son de tambora y la poderosa banda San Juan. La si alguien los conoce, díganos.